All <laughs> Los negocios digitales son realmente pura estrategia, hay que plantearlos teniendo en cuenta todas las fases por las que pasa nuestro cliente y así como todas las implicaciones que pueden tener. Eh, muchas veces no pensamos suficientemente o no profundizamos eh, con todo el nivel de detalle que necesitamos en cómo va a ser la estrategia en la que vamos a transformar usuarios o, o potenciales clientes que pasan por delante de nuestro negocio en clientes que realmente sean rentables para nosotros. En el caso de la Vidas Bella veíamos cómo como ese camarero era capaz de aprovechar una situación para reaprovechar alimentos que ya tenía listos ante una cocina cerrada, en el caso de llegar un nuevo cliente. ¿no? Es, hay un pensamiento, una capacidad de, de adaptarse a una necesidad y ser capaz de aprovechar al máximo esa situación. En general, necesitamos aplicar eso de forma estratégica a todas las fases de, de nuestra empresa, pero realmente no siempre es tan fácil como puede pasar. De hecho, yo el gran problema es que me encuentro en muchísimos negocios digitales cuando hablo pues, con, con gente cercana, gente que me pregunta o a veces me piden eh, asesoramiento... Pues la mayoría de los problemas vienen derivados más o menos de lo mismo, que es un foco absoluto en captación, es decir, más o menos el, el playbook, ¿no? la forma de captar clientes en el canal digital, de llevarlos a nuestra página web o a nuestra aplicación, es algo que más o menos se conoce y se tiene claro y, y bueno pues no es quizás tan complicado como otras partes o hay más profesionales capacitados para hacerlo. Pero todo lo demás, todo lo que pasa a partir desde el momento que ese usuario llega a nuestra web, sea el tipo de negocio que sea, pues todo lo que pasa a partir de ahí es algo que, que muchas veces olvidamos o no sabemos eh, optimizar al máximo. De hecho, eh, solemos abandonar a los clientes en la fase de activación, por ejemplo, los SaaS o la venta de servicios, pasa mucho que un cliente contrata o se da de alta una plataforma y a partir de ahí no sabe cómo sacarle partido y se queda perdido y por lo tanto no vuelve y no vuelve a pagar y, y no vuelve a rentar ...estabilizar ese servicio... Y luego hay una cierta sensación de que con simplemente proveer el servicio la fidelización de los clientes se consigue sola y esto cada vez es menos cierto, o sea, nunca, nunca ha sido cierto y cada vez va a ser menos porque vivimos en un panorama competitivo muy fuerte donde tenemos siempre la competencia un golpe de clic y siempre hay algo que llama la atención de nuestros clientes. Por lo tanto tenemos que trabajar mucho a esos clientes que ya tenemos para rentabilizarlos lo máximo posible, que estén más tiempo con nosotros y con, por lo tanto nos den más dinero. Pero esto realmente pasa a la inversa. ¿no? De hecho, en lo que es captación y fidelización se cumple la ley de Pareto. El 80% de la inversión se va a la captación. Y con mucha suerte el 20% se va a fidelización. La realidad es que en la mayoría de los negocios estamos hablando de un 10% de la inversión en captación. Pero sin embargo, los ingresos de la compañía vienen un 80% por esa fidelización, esa recurrencia de clientes y un 20% por esos nuevos clientes. Por lo tanto, aquí hay un desbalanceo importante que tenemos que, que cambiar. no? Tenemos que cambiar un poco el chip para mejorar esto. Además, pasa que, el, bueno, que, el, que el, el, los procedimientos para conseguir nuevos clientes, que la forma de conseguir nuevos clientes cada vez es más compleja. Es más compleja por el panorama competitivo y también porque cada vez tenemos más canales de contacto con nuestros clientes y los tenemos que articular todos de una forma coherente para llevar a esos clientes desde, desde un, un primer conocimiento de nuestra marca hasta que realmente se transforman en clientes recurrentes. Pero la realidad es que el procedimiento que tenemos que seguir o los métodos que tenemos que seguir para que un cliente que ya tenemos lo mantengamos es mucho más fácil. Muchas veces es proveer un buen servicio, proveerle valor añadido y hacérselo ver. Y, y ya os digo, muchas veces dedicamos todo ese esfuerzo a captar, pero dedicamos muy poquito a retener a nuestros clientes. De hecho, también para entender el contexto, hay varios estudios que nos demuestran que en los últimos seis años el coste de captación de clientes, es decir, lo que nos cuesta atraer un nuevo cliente a nuestro sistema, sobre todo en, en, en el mundo de la suscripción, que es más o menos lo que se mueve en el ecosistema digital mayoritariamente, estamos hablando pues, de sobre todo de SaaS, tanto tipo Netflix eh, y, y SaaS de contenidos, como SaaS de, de cualquier tipo de software, ¿vale? Pues los costes de captación han, se han incrementado como un 70% aproximadamente en los últimos seis años. Tanto en el entorno B2C, tanto lo que es venta cliente final, como en el entorno B2B. Y esto va a seguir pasando. Por, por lo dicho, por, por una mayor competencia. Cada vez hay más players en el mercado para todos los verticales. Además, muchas veces competimos con soluciones similares a la nuestra o, o, o que ni siquiera competimos en lo que hacemos pero sí competimos en el target objetivo y cuanto más players haya compitiendo en el mercado pues estos costes van a subir evidentemente cada vez va a ir a más los costes de captación ya nunca más van a bajar siempre el, el dicho este de que el coste de captación más bajo que vas a tener siempre va a ser el de hoy porque mañana va a ser más caro y pasado va a ser más caro es totalmente cierto entonces bueno es algo a tener en cuenta en general, está estudiado que cuesta un 500% más captar un nuevo cliente que mantener uno actual. Es decir, nos cuesta cinco veces más captar clientes que retener los que ya tenemos. Eh, y sin embargo, los clientes recurrentes gastan un 33% más que los nuevos clientes y a partir del mes 30 de su relación con la marca, un cliente recurrente gasta aproximadamente un 67% más. Es decir, Estos clientes recurrentes, según pasa el tiempo, son cada vez más valiosos. Eh, y son más valiosos por, por múltiples motivos. Uno de ellos es que la conversión del usuario recurrente es mayor que la, la conversión del nuevo usuario. Por ejemplo, en, en el, el estudio de Flan101 de conversión de negocios digitales que se publica todos los años, por pues los datos del, del estudio del año pasado, de 2019, nos dejaba claro que la conversión media de nuevos usuarios es del 1,01%, pero la conversión media de usuarios recurrentes es del 2,14%. Es decir, la conversión de usuarios recurrentes como poco el doble de la de nuevos usuarios. Pero además, cuando analizas el, el, el estado de los clientes de los negocios digitales y, y esto es una información que yo he conseguido después de, de analizar eh, cientos de negocios eh, en, bueno, en un estudio que pongo en las notas del, del episodio, te das cuenta que aproximadamente el 83% de los clientes que tú has tenido en tu negocio eh, están ahora mismo en una fase que llamamos de invernando, en riesgo o incluso no puedes perderlos. Y me explico. Y Bernando son aquellos clientes que hace mucho tiempo que no me compran y me, me compraron poco. En riesgo son aquellos clientes que hace mucho tiempo, más de seis meses que no me compran y en su día me habían comprado entre tres o cuatro veces. Y los que yo llamo no puedes perderlos son los clientes que hace más de seis meses que no me compran, pero en su día eran clientes fieles. Me habían comprado cuatro o más veces. Es decir, que el 83% de los clientes pasados son clientes que hacen más de seis meses que no me compran. Bueno, y esto en entornos de e-commerce donde la recurrencia es mayor. Y lo curioso es que no hacemos nada con ellos. Es decir, sabemos que los tenemos ahí, sabemos que voy, vamos generando una bolsa de, de, de clientes que hacen mucho tiempo que no me compran, pero simplemente dejamos que eso pase. Por otro lado, en este mismo estudio yo veía cómo el, el lifetime value de los clientes, el valor de vida de los clientes, el dinero que me deja un cliente a mí a lo largo de, la, de su vida, es siete veces mayor en los clientes más recurrentes que la media. ¿vale? Los clientes que llamamos campeones, que son aquellos que me han comprado cuatro o más veces y hace menos de un mes que me han realizado la última compra, pues esos clientes tienen un valor de vida siete veces mayor a la media del resto de los clientes. Y por lo general tampoco los tratamos de forma adecuada. Para empezar a gestionar mejor estos clientes y sobre todo optimizar el proceso de venta para que nuestro negocio sea cada vez más rentable, lo que podemos es tener en cuenta los ocho pasos, las ocho etapas imprescindibles por las que va a pasar cualquier cliente desde que no nos conoce hasta que es un cliente recurrente y un promotor de nuestra marca y es muy importante conocerlas para luego poder articular acciones que nos maximicen la conversión entre fase, es decir, si yo consigo maximizar la conversión entre cada una de las etapas que pasa el cliente, lo que estoy haciendo es optimizando al máximo mi negocio, tanto la parte de captación como la parte de activación como la parte de recurrencia y hoy vamos a ver estas ocho etapas y vamos a ver ejemplos de cosas que podemos hacer en cada una de ellas. Gran parte de este problema que os he comentado, ¿no? el problema de, de, de que solo nos focalizamos en la captación, está que en casi todas las herramientas de marketing clásicas se entiende que, que, que todo el proceso, todo el funnel, acaba en la compra. De hecho, el modelo tradicional del marketing es el modelo AIDA, que es un modelo que habla de la atención, interés, deseo y acción, que la acción es compra, y como ves, vamos desde que llamamos la atención al cliente hasta que compra. Pero todo lo que pasa después nos da igual you <laughs> yo hace tiempo que creé el Customer Experience Game Canvas, que es una herramienta que tenéis disponible, lo pongo en las notas del, del podcast también, es open source, open access y la podéis descargar y utilizar, y, y de lo que vamos a hablar hoy es justamente de, de una de las claves de esta herramienta, que son las ocho etapas. además de la fase de atención, interés, deseo y compra o acción, que es la que nos marca el modelo AIDA, metemos cuatro tapas más, que son la de activación, la de logro, adopción y promoción, que van después de la la compra y que están orientadas a generar clientes fieles, bueno, clientes recurrentes, fieles que están contentos con nuestra marca y que además nos ayudan a traer nuevos clientes. Y veremos que esto lo, lo, que, lo que hace realmente es aumentar nuestros ingresos de una forma muy potente. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Lo que llamaríamos las tres fases del lead. Son las tres fases en las que tenemos un usuario con distinto nivel de interacción con nuestra marca, pero que todavía no ha comprado, ¿vale? Dentro de esto, la primera fase, donde empezamos siempre, es la fase de atención. La fase de atención, al final lo que buscamos es que los clientes nos conozcan y nos visiten. ¿vale? Que cojamos a usuarios que no nos conocían de nada y de repente nos conozcan y nos hayan visitado en nuestra web, en nuestras redes sociales o donde nosotros consideremos que vamos a centrar nuestra venta. Para ello vamos a utilizar... Eh, tanto estrategias que llamamos inbound, que son estrategias por las que conseguimos que los usuarios vengan a nosotros proactivamente, sean ellos los que se quieren acercar a nosotros, y aquí tenemos por ejemplo el marketing de contenidos ¿no? generar contenidos que luego la gente se encuentra en Google eh, o puede ser en nuestro blog o en blog de terceros, para poder llegar de una forma agradable a audiencias que ya tienen creados otros, evidentemente está el SEO, ¿no? el posicionar nuestra, nuestros servicios, nuestra página y demás para búsquedas concretas que ya están Está realizando la gente están las redes sociales donde podemos compartir información y nos podemos hacer unos referentes en nuestro sector para que de repente aparezcamos en el feed de otras personas podemos trabajar las newsletters el branding de nuestro equipo y de la, y de la marca no para que de repente la gente eh, encuentre gente interesante en nuestro equipo y que les ayuda a conocer nuestra marca y todo lo que tenga que ver inbound, como decíamos, estrategias que traigan usuarios hacia nosotros, pero que es el usuario el que se acerca a nosotros de forma proactiva. Pero también en estrategias de atención tenemos las estrategias outbound, que son nosotros vamos a buscar esos clientes. Aquí tenemos la publicidad de toda la vida, publicidad en medios, publicidad en la tele, en la radio, también la publicidad en, en todos los canales digitales, Instagram, Facebook, Google Shopping, cualquier tipo de publicidad. Tenemos también algunos tipos de negocios que hacen lo que son llamadas en frío, emails directos, eventos y cualquier tipo de estrategia donde yo voy a, coger a, un, a intentar pescar a un cliente y traerlo para acá. ¿vale? Ahí distintos tipos de playbooks. En la fase de atención, dependiendo de la tipología de negocio, nos centraremos más en unas estrategias que en otras. Es complicado que tratemos absolutamente todos los tipos de, de estrategias, pero os voy a contar un poco cuáles son los playbooks, ¿no? como los tipos de canales que se utilizan más en función de la tipología de negocio. Si tenemos un negocio SaaS, o B2B vale, o SaaS B2B, al final lo normal que nuestro playbook empiece teniendo una parte muy importante de inbound marketing que lo digamos es generación de contenidos, tanto del blog como guías de avanzadas, white papers, casos de éxito, ¿vale? Contenidos que hagan que la gente venga a mi web, se interese de alguna forma por lo que lo tengo que ofrecer. Aquí también estaríamos hablando de webinars, podríamos estar hablando incluso de un podcast como es este caso, o cualquier tipo de contenido que haga que la gente me descubra, ¿vale? También es muy habitual aquí focalizarse mucho en el SEO. ¿vale? Yo ofrezco un producto o servicio. Lo que intento es que si la gente busca algo que solucione el problema que yo soluciono en Google, pues aparezca en mi página y venga hacia nosotros. También muy importante en este playbook eh, para SaaS o B2B es el marketing automation, ¿no? o sea, traigo eh, usuarios a mi web, esos usuarios les pongo un reclamo, algún tipo de contenido profundo, una guía de uso, un, un caso de éxito, lo que sea, para que ponga sus datos y luego lo que intento es generar flujos de emails. Yo sé, dos tres cuatro cinco emails que vayan calentando ese lead pass. lo lleven desde una fase en la que ya conoce nuestra marca más o menos lo que hacemos, pero va, le vaya explicando mejor lo que, vayamos, lo que vamos haciendo, le va calentando la necesidad de contratarnos para acabar buscando una contratación o una demo con nuestro equipo o lo que sea. También para estas empresas SaaS o B2B hay comparadores de soluciones tecnológicas, pues como Capterra, por ejemplo, y hay muchísimos otros, donde la gente ya va proactivamente, ¿no? los dueños de negocios o los responsables de compras o de responsables de departamentos los conocen esos, esos portales y van y van a buscar, por ejemplo, oye, ¿cuál es la alternativa a este software que es el que yo tengo? Y lo buscan. Y también eh, es muy importante para muchos de estos tipos de, de negocios, el tener una red de ventas de algún, de algún tipo eh, más clásico, menos clásico. Cuando es un SaaS, lo normal es aplicar un modelo que estaba descrito en, en el libro Predictable Revenue, eh, donde se intenta tener un equipo de ventas con, con roles especializados. ¿vale? Tenemos por un al principio del funnel lo que llamamos los SDRs o Sales Development Representatives, que al final eh, es gente que lo que hace es buscar leads. no Se, se dedican a buscar cuáles son empresas potenciales compradores buscan los contactos de esas empresas y lo que se dedican es pues a, a escribirles por linkedin a llamarles o, o, o a ver eh, cómo contactar con, con ellos eh, cuando han encontrado una empresa que puede tener un potencial interés, ¿vale? se ha cualificado eh, la oportunidad, tanto de esas empresas que ellos han ido a buscar como de las que han llegado a tipo inbound y ellos se han dedicado a cualificar si esa empresa tiene interés, pues se pasa a lo que sería un, a un closer, ¿no? un ejecutivo de cuentas o se puede llamar de distintas eh, maneras. Esta persona lo que va a hacer es cerrar básicamente la en una demo o, o en cualquier otro entorno va a cerrar una venta. Eh, tendrás una demo tendrás una, o tendrás un proceso más lento o más rápido en función de la tipología de productos, si es un producto caro o barato, pero ya os digo, el SDR lo que va a hacer es cualificar el lead y el ejecutivo de cuentas o el closer lo que va a hacer es cerrar esa venta. Y después... Básicamente se pasa ese cliente cuando es un nuevo cliente se pasa al departamento de customer success o gestión de, de cuentas que lo que van a hacer es activar esos clientes, asegurarse que ese cliente utiliza la solución para que pague, ¿no? Porque si al final no se utiliza tu solución, pues muy seguramente dejarán de pagar y, y lo que tienes es un potencial cliente que no, está, no le está sacando dinero, que es lo que queremos. Pues esto sería un poquito el playbook de lo que es un eh, de conseguir la atención en mundo SaaS o B2B, ¿vale? Cuando nos cambiamos de ámbito, y, por ejemplo, nos vamos al, al e-commerce o incluso una venta de servicio, pero servicios como que ya tienen una demanda establecida, muy clásicos, eh, por ejemplo, seguros, eh, o por ejemplo, busco una, una limpiadora, o sea, cosas que mucha gente busque, pues me voy a un playbook un poquito distinto. Playbook está, va a estar muy basado en SEO, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que cuando un usuario eh, busque lo que yo tengo que ofrecerle, aparezcamos en Google, eh, si no aparecemos de forma orgánica con SEO, lo que voy a hacer es meter SEM. Bueno, lo que vamos a hacer es pujar en pagarle a Google para aparecer ahí. También tengo herramientas, si soy un e-commerce, como Google Shopping o ventas servicios, estos comparadores de precios y yo puedo pagar por tener mayor visibilidad. Y lo vamos a combinar con retargeting para reimpactar a sus usuarios que nos han encontrado por SEO, SEM, Shopping o lo que sea, para reimpactarlos para que acaben comprando. Pero en estos casos lo que tenemos en cuenta es que es gente que ya está buscando algo concreto. Entonces lo que voy a intentar es estar en el sitio donde están buscando, que va a ser... Google o incluso puede ser Amazon o un comparador de B2B o lo que sea, ¿vale? Como decíamos, e-commerce o servicios muy buscados. Otro tipo de negocios, por ejemplo, marcas, eh, marcas nativas digitales, productos aspiracionales, ¿no? En estos casos, el playbook es distinto. Muchas veces no voy a tener demanda clara, es decir, la gente no, al principio no va a buscar mi marca, no va a buscar a veces ni el producto que yo vendo, porque puede ser un producto nuevo. Entonces, lo que sí que me voy a focalizar es en tener un contenido visual muy atractivo, unos valores de marca muy potentes y transmitirlos de forma visual. Y lo que voy a hacer es canalizar publicidad en lo que llamamos social ads, Facebook, Instagram o cualquier otro tipo de canal. Por ejemplo, ahora empieza a haber publicidad en TikTok, está funcionando muy bien para el público joven o los ads de youtube por ejemplo que también puede estar muy bien para conectar con parte de la audiencia entonces lo que voy a hacer es eh, eh, publicitarme en estos canales sociales que son muy visuales y donde yo puedo pues, eh, posicionar mi marca vender mis valores mi posicionamiento de marca y al final también mis productos pero es un tema más aspiracional ¿Vale? Cuando hemos acabado la fase de, de atención, es decir, hemos conseguido atraer un usuario que no nos conocía a nuestra web, lo siguiente que entramos es en la fase de interés, ¿vale? La fase de interés, lo que intentamos es que ese usuario que llega a nuestra web, uno, se quede en nuestra web, para lo cual tenemos que generar confianza, ¿vale? Tenemos que intentar que no sea lo típico del usuario y llegue a nuestra web y le horrorice y piense me van a intentar robar, ¿vale? Lo importante es generar suficiente confianza para que se quede. Y después tenemos que ayudarle a encontrar los productos o servicios que quiere. Y esto no siempre es fácil. Por ejemplo, en e-commerce muchas veces tenemos miles de productos en nuestro catálogo y encontrar lo que yo busco puede ser complicado. Pero incluso cuando yo estoy buscando, como por ejemplo, en un B2B, estoy buscando una solución Muchas veces llegas a una página de una solución, pero no tienes claro si es lo que tú necesitas o cuál de todas las soluciones que me van a vender es la que se adapta a mis necesidades. Por lo tanto, es muy importante ser capaces de ayudar a nuestros clientes a entender que nosotros podemos solucionarle su problema y exactamente si tengo una oferta de productos distintos, cuál es el producto concreto que les puede interesar. Aquí es súper importante también transmitir nuestra propuesta de valor. ¿Vale? porque porque va a ser lo que enganche muchas veces. A veces el, el usuario no va a ser capaz de entender exactamente qué es lo que hago, pero si le enconecto con mi propuesta de valor, eh, se va eh, a quedar. Cuando digo propuesta a valor digo, pues si tengo una solución, por ejemplo, tecnológica, no le voy a hablar tanto a la tecnología, sino que de que esta solución tecnológica le va a ayudar a aumentar sus ventas o a reducir sus costes o a optimizar el tiempo necesario para hacer no sé qué. Entonces le voy a intentar explicar qué es lo que soluciono para conectarle, ¿vale? O en el caso de, de, de un e-commerce es distinto, ahí estaríamos ya tratando de que encuentre los productos que busca o en el caso de una marca transmitirle también mi propuesta de valor para que entienda cuáles son mis valores, pues vendo ropa sostenible o eh, mi proceso de fabricación es de esta forma eh, que te puede encajar por tus valores, ¿vale? Como decía, importante eh, la propuesta de valor. A mí me gusta mucho, el por ejemplo, el caso de, en e-commerce de Tropic Field, que ellos venden zapatillas que son ideales pues, para irte a la montaña y luego irte a trabajar, por ejemplo, eh, porque son transpirables, se pueden mojar, se secan rápido, tiene una serie de características. Entonces ellos en su página se centran mucho en transmitir esta propuesta de, de valor. ¿vale? También, por ejemplo, la gente, los chicos de Blue Banana, que venden camisetas y sudaderas, pues todo lo que hacen en sus redes sociales y en su web es transmitir un tema aspiracional Ellos al final lo, lo que tratan de transmitir es que son como la marca para los para los viajeros y la gente que, que le gusta la aventura entonces son todo fotos eh, de su equipo con sus camisetas y sus sudaderas por todo el mundo y al final transmiten ese, ese tema aspiracional junto con los valores que tienen de una fabricación sostenible eh, bueno eh, hecho en Europa y una serie de cosas que son muy importantes. Fuera el entorno de, del entorno del e-commerce, cuando nos vamos a otras cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el caso de Rastreator. Rastreator, cuando tú vas a su web, eh, ves claramente, te, te explica claramente qué es lo que hacen. ¿vale? Y directamente leo que dicen, oye, mucho más que un comparador de seguros, tener olfato es conseguir ofertas personalizadas de todas las compañías con precios finales en una sola búsqueda y no pagas tú pagan las compañías. Esto muy claro para que tú cuando llegues tengas claro qué es lo que te aporta rastreador y ya te permite inmediatamente después que elijas si quieres un seguro de coche, de moto, de hogar, de salud, internet fijo móvil o préstamos personales, que son los distintos servicios que ofrecen. Por lo tanto, llegas, propuesta de valor e inmediatamente te derivan a, a, a, cuál, a, a cuál es el producto concreto que te interesa para comenzar el proceso. Entonces, echarle un vistazo a la web de Rastrator, que merece la pena entender cómo ellos son capaces de hacer muy bien esta fase, tanto transmitiendo la propuesta de valor como ayudándote a encontrar el servicio concreto que ellos ofrecen que a ti te interesa en ese momento ¿vale? luego la parte de encontrabilidad es también muy importante, no siempre es fácil que el usuario encuentre nuestros productos y a veces eh, pues bueno pues eh, hay que darle una vuelta, por ejemplo en e-commerce puedes utilizar para mejorar la encontrabilidad algún buscador como puede ser el de DoFinder que es súper potente y ayuda cuando el usuario escribe el nombre del producto de autocompleta y te ayuda a encontrar el producto, pero también tenemos otros casos como el, el de la gente de MADE, que esto es un, un e-commerce de, de sofás, que se dieron cuenta que en su caso el buscador tenía que ser distinto. Entonces han hecho un buscador que te permite buscar en, en función del tamaño del sofá, del color del sofá y del precio. ¿Por qué? Porque son las variables que se utilizan a la hora de buscar un sofá. Entonces pensemos siempre en cómo ayudamos a nuestros usuarios a buscar mejor eh, los productos en función de sus necesidades. ¿Vale? Esto en empresas de servicios también se le puede, se puede dar una vuelta para hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, en el caso de Bio, BioCryptology, que es una empresa a la que nosotros eh, ayudamos, eh, tienen un producto muy potente, pero que a veces a la gente le cuesta entender. Por lo tanto, una parte de la web está dedicada a explicar los casos de uso. ¿no? Primero explicas la tecnología y luego dices, oye, para que sepas, esto, esta tecnología se puede utilizar para todas estas cosas. Pues se puede utilizar para hacer un login con pagos en e-commerce, o para automatizar la gestión de lockers, o para pago en conciertos sin, sin tocar y sin necesidad de efectivo, y este tipo de cosas. Y luego, además de la navegación, en la web lo que hay es un, un chat donde puedes hablar con uno de los agentes para que no tengas que pensar mucho si te puede interesar directamente te pones a hablar con un agente le explicas cuál es tu necesidad y te lo solucionan al momento de siempre pensemos en cómo facilitarle la vida a nuestros clientes vale en, en este punto ya lo que tenemos es un, un usuario que, que ha pasado por la fase de atención vale lo hemos llevado a nuestra web eh, lo hemos pasado por la fase de, de interés, que significa, se queda en la web, entiende nuestra propuesta de valor y ha encontrado un producto que le puede interesar, pues entramos en la fase de deseo, que es la tercera. ¿Vale? La fase de deseo, lo que tenemos que conseguir es que el usuario... Eh, quiera comprar un producto o servicio se plantea, se le meta en la cabeza esto en un e-commerce tiene un, una acción muy concreta que es que añade al el producto al carrito, ahí es el usuario cuando nos está marcando que le interesa algo concreto y en otros productos digitales o servicios digitales pues puede ser la captación de un email en, en una ficha de nuestro servicio ¿no? que diga, hoy estoy interesado o incluso una petición de demo o, o de llamada, ¿vale? Aquí modelaremos este, fase, este deseo la acción concreta del deseo en función de la tipología de negocio pero lo importante de esta fase es que tenemos que conseguir llevar al usuario a que quiera comprarnos algo esto a veces para conseguirlo eh, podemos recurrir a distintas metodologías tipos o funcionalidades por ejemplo en un e-commerce de colchones una cosa que puede funcionar muy bien es para transmitirle a los usuarios cómo es la sensibilidad del colchón, si es más duro o más blando, pues puedes poner vídeos de gente de distinto peso sentándose en el colchón para ver cómo reacciona ese colchón y que tú puedas ir cambiando el peso de esas personas para adaptar ese peso al tuyo y entender cómo va a reaccionar ese colchón con tu peso, entonces si se hunde mucho, si se queda muy duro, y eso dentro de que no es lo mismo que probar el colchón, sí que nos va a ayudar a, a tener una cierta sensación de proximidad a, a esa sensación, porque si lo único que me muestras es el colchón, la fotografía estática, a mí me va a costar entender si es duro, blando o cómo va a reaccionar. ¿Vale? Cuando estamos hablando de un SaaS, por ejemplo, me gusta cómo lo hace Factorial, que es un SaaS de, de recursos humanos, que tiene una parte de su web donde ponen casos de éxito y al final lo que te ponen es un vídeo de algún decisor que ha utilizado esta herramienta y donde te cuenta su experiencia, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene en su web dice gracias a Factorial tengo más tiempo para dedicarme a mi equipo. Pues bueno, lo que están tratando es de llegar a la cabeza de sus decisores, de la persona de recursos humanos y convencerle de que de que es algo que a ellos le puede interesar, ¿no? Si yo llevo un departamento de recursos humanos, me va a interesar tener más tiempo para dedicarle al equipo, para que mi equipo esté contento, y no para hacer tareas de gestión que no tienen mucho valor, ¿vale? Eso es importante. Con estas tres fases, ¿vale? Atención, interés y deseo, llevamos lo que es toda la parte del lead. Y ya entramos en lo que sería la fase del cliente, que ya es cuando el usuario me compra. Y la primera fase de, de esta, o sea, la primera etapa de esta fase es la fase de compra. La etapa de compra es conseguir que el usuario me compre. En la, fase, en la etapa anterior tenemos un usuario que deseaba un producto y ya lo que tenemos que conseguir es que nos compre. Aquí, eh, bueno, es, es, es, es, es, es curioso, ¿no? Yo siempre digo que esta fase lo que hay que hacer es no cagarla pero es que curiosamente es muy fácil cagarla. ¿Vale? Entonces tengo que tener claro que mi objetivo es facilitarle la vida para que el usuario al menos me compre por primera vez, tenga una experiencia completa conmigo y así sea más fácil luego que, que me compre más. Eh... Cosas que podemos hacer en la, la fase de compra para facilitarlo. Por ejemplo, en un e-commerce, pues dar opciones de pago. ¿no? Oye, pues puedes pagar eh, con tarjeta, con PayPal, pero también a lo mejor puedes pagar con aplazame para pagar eh, a, con pagos aplazados y que en lugar de pagar 500 euros hoy, pagues 50 en 50 durante 10 meses. ¿vale? Facilitarle la vida. En una empresa de, de servicios, ¿cómo podemos facilitar la, la fase de, de compra? Pues bueno, pues evidentemente propuestas personalizadas, seguimiento de esas propuestas, enviarle después un caso de éxito para, para meterte, ¿no? Si esa persona tarda en tomar la decisión para meterte en su cabeza, pues siempre pensar que po podemos hacer siempre algo más para convencerles de que es la decisión correcta porque siempre entran en dudas. Una vez el usuario me ha comprado... Ya pasamos a la fase de, de activación, ¿vale? Que esta es una fase que usualmente la gente ya no sigue, ¿no? Que no ponemos mucho cariño en los negocios muchas veces porque entendemos que ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, que era vender el producto y ya lo demás, el servicio lo sabemos hacer, pero bueno, esto es muy discutible y genera muchísimos problemas. De hecho, esta fase es muy importante porque es la primera interacción que pasa después de la compra. Y por lo general, seguramente todos hayamos experimentado alguna vez eh, que una empresa nos haya dedicado mucho cariño hasta que nos ha vendido y teníamos un comercial ahí haciéndote la pelota, pero una vez que has contratado, de repente te has sentido como que estabas solo, ¿no? que, que tardaban mucho más en contestarte y parece que les interesas menos. Pues es lo que hay que evitar. En esta fase debemos ayudar a que su usuario empiece a utilizar nuestro producto o servicio. Eh, y aquí en función de la tipología de negocio es muy distinto, por ejemplo, si es un e-commerce, pues le mandé un tracking de pedido para que sepa que su pedido está procesando en qué estado está y que tenga toda la información necesaria para que no se preocupe si es un SaaS, un software as a service eh, pues dependiendo si es un software as a service, un poquito enterprise ¿no? un poquito alto de precio y complicado de, de utilizar, derivaré a su usuario al departamento de Customer Success es decir, le pondré una persona un Customer Success Manager o una con Manager, servicios, la, la nomenclatura da igual, pero al final es una persona que se va a asegurar que su usuario, ese cliente, eh, integra tu plataforma o la empieza a utilizar y le saca valor, porque es muy habitual que tú contrates algo y luego te encuentres a lo mejor un, un producto que no sabes utilizar, no tienes tiempo y al final dejas de pagarlo porque no lo estás sacando partido, porque no has sido capaz de utilizarlo. En esta fase es muy importante reducir lo que se llama el buyer's remorse, ¿no? el remordimiento de conciencia del comprador. Esto es algo que pasa por ejemplo, cuando justo vas a una tienda y te gastan mil euros en una televisión, por ejemplo, y sales de la tienda, muchas veces empiezas a pensar y a lo mejor no era la tele que me tenía que comprar, a lo mejor podía haberme comprado algo mejor con ese precio. Eso es un, algo muy habitual en el pensamiento que hace que se generen muchas devoluciones. Pues bueno, un gran genio de, del mundo de la tecnología, como era en su día Steve Jobs, se dio cuenta de este problema, de que había que activar a los usuarios, y cuando lanzó el iPod al mercado, hace ya muchos años, lo que hizo fue que ese iPod viniera cargado de fábrica. ¿vale? El iPod fue el primer dispositivo de gran consumo electrónico que venía... Eh, cargado de fábrica. Esto era porque lo que quería Steve Jobs es que cuando salieras de la tienda te pusieras los cascos, los auriculares al iPod que también venían, te los pusieras en los oídos, le dieras al play y te pusieras a escuchar música. Eh, lo que hacía que, que ya no te arrepintieras de ese dinero que te habías gastado. Y esto es muy distinto a lo que tradicionalmente se había hecho en este mercado. En este mercado, tú comprabas un cacharro, te ibas a tu casa, lo dejabas cargando toda la noche y al día siguiente, con suerte, lo podías utilizar. Por lo tanto, cambia muchísimo el, el enfoque. ¿vale? entonces Siempre pensemos, como Steve Jobs, en cómo podemos activar. De hecho, esto eh, Apple lo hace mucho. Si te compras un iPad, por ejemplo, o un dispositivo tipo iPhone o demás, es muy probable que te envíen un email diciendo que descubras ese producto en una sesión personalizada online, ¿vale? donde si tú quieres puedes reservar un huequecito de media hora y te ponen una persona del equipo que te ayuda pues, bueno, a resolver tus dudas, a que pases tu información, a que crees tus cuentas, a todo lo que tú necesites para sacarle partido. ¿Por qué? Porque son productos relativamente caros y lo que quieren es que tengas una experiencia muy agradable. Mejor dedicar esa media hora a que cada cliente le saque partido a los productos que que se arrepientan y devuelvan un producto caro. Esto en servicios SaaS o en servicios B2B también es muy habitual. De hecho, eh, una de las cosas que hacen los buenos SaaS es que una vez que tú te has dado de alta... Eh, te vayan como siguiendo y entonces te manden emails o te manden notificaciones dentro del SaaS donde te van redirigiendo. Pues oye, que sepas que aquí tienes nuestro curso de formación, que sepas que aquí tienes unos píldoras en vídeo que te ayudan a descubrir las funcionalidades muchas veces, y nosotros esto lo hacemos mucho en, en Product Hackers, diseñamos lo que llamamos onboardings. Un onboarding un que es una secuencia de pasos que llevan un usuario que acaba de, de, de contratar que le lleva por los pasos clave que tiene que pasar para sacarle el máximo partido a la plataforma y generarle lo llamamos el efecto wow, ¿no? que de repente entienda todo el valor que le pueda aportar la herramienta. Si tú haces eso bien, lo que vas a conseguir es tener una tasa de retención muy alta, que es uno de los problemas que tienen mu muchos SaaS y muchos negocios de de servicios de este tipo. También pasan servicios que prestamos con, con horas hombre, ¿no? cuando, cuando da, da la gente que, que de repente tú has contratado un servicio y a lo mejor tardas uno o dos meses en, en, en empezar a ver el valor que te aportan, porque no hay una preocupación de que tú rápidamente percibas que esa empresa está dándote un servicio de calidad. ¿vale? Muchas veces se focalizan más en lo que ellos están haciendo, pero no en transmitirte ese valor. Pues aquí lo tenemos que hacer para activar mejor al cliente. Cuando hemos activado al cliente, vale, entramos en la siguiente fase, que es la fase de logro o achieve en inglés. En este caso, el cliente ya está usando nuestro producto o servicio, pero no sabemos si le está sacando... Eh, todo el partido que le puede que le puede sacar ¿no? y es muy importante eh, pensad que cuando alguien compra un producto o un servicio lo está comprando por lo general porque quiere conseguir un objetivo es decir pagas un gimnasio porque quieres estar en forma o quieres adelgazar o pagas un sas eh, de facturación porque quieres mm, ahorrarte tiempo a la generación de facturas o pagas un servicio de marketing digital porque quieres conseguir más clientes entonces es muy importante entender cuál es el objetivo objetivo que persigue nuestro cliente para ayudarla a conseguirlo, porque si no lo consigo va a dejar de pagarme. Esto es evidentemente obvio. Es tan obvio que en su día, por ejemplo, la gente de Adidas, se dio cuenta y dijo, oye, ¿cómo puedo ayudar a mis clientes a que cumplan mejor sus objetivos, sus clientes a gente que hace deporte? Pues bueno, pues lo que se dieron cuenta es que había aplicaciones como Rantastic que eh, ayudaban a la gente que hacía deporte a conseguir sus objetivos porque les animaban a seguir corriendo a seguir haciendo deporte y lo que hicieron fue comprar Rantastic. Y entonces, el mix entre Rantastic y Adidas es muy potente porque tú sales a correr, te acompaña Rantastic y te ayuda a superarte porque te va siempre animando a que vayas a más y evidentemente, como tú tienes el brand de Adidas dentro de Runtastic, sabes que es Adidas, cuando luego necesitas comprarte unas zapatillas, se las vas a comprar a Adidas. vale pues Este enfoque es una buena forma de ayudar a tus clientes a que logren sus objetivos. Como no siempre tenemos el dinero necesario para, para comprar un Rantastic, evidentemente tenemos otros enfoques. ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta en e-commerce una cosa que hace una librería, se llama CyberDark, que básicamente lo que hace es te envía emails eh, recordándote que han salido libros nuevos que tienen que ver con libros que habías comprado. Y me explico: yo me compré, por ejemplo, un libro, el primero de una trilogía, una trilogía que se llama Vinti, y cuando salió el segundo y cuando salió el tercero, me mandaron un email diciendo: Oye, que sepas que ha salido la segunda o la tercera parte de Vinti. Como te compraste el primero, pensábamos que te puede interesar. Pues fíjate que esto pasa de ser un email que podríamos pensar de spam o promocional a un email que tiene que ver con mis objetivos. Porque a mí me, cuando me leo un libro que me gusta me quiero leer la parte 2 y la parte 3. Por lo tanto, me aportan un valor de que me, me avisan de que ha salido un libro que me puede interesar. Y además, se consiguen una venta porque se lo voy a comprar a ellos porque me lo están haciendo fácil. ¿vale? La gente de Bitport también hace algo parecido. Te permite seguir a artistas en su plataforma y discográficas. ¿vale? Bitport es una plataforma donde puedes comprar música para DJs, entonces te dice, oye, sigue a la gente que te gusta y yo en lugar de mandarte promociones de todo mi catálogo, te voy a mandar solo las novedades que a ti te pueden interesar porque sigues a esos artistas. Entonces simplifica mucho la toma de decisión de las canciones que me pueden interesar. ¿Vale? Si eres una empresa de servicios o B2B, también en esta fase lo que tienes que hacer es asegurarte, uno, que estás aportando el valor que esperan tus clientes. Pero luego también si eres capaz de cuantificarlo, porque muchas veces no vale con aportar valor. Tienes que cuantificarlo, medirlo de alguna forma y transmitírselo adecuadamente al cliente, porque si no, muchas veces el cliente está ciego. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a, a mí me gusta lo que hace la gente de Indexa Capital. Indexa Capital es un servicio eh, de, eh, de inversión indexada. Lo que haces es, tú dejas que inviertan por ti, por decirlo así, y ellos se encargan de gestionar tu cartera de inversión y ellos... Todos los meses te mandan un resumen pues, con el valor de tu cartera, cuánto has aportado, cuál es tu rentabilidad acumulada, qué porcentaje de rentabilidad supone y este tipo de cosas. Pues bueno, tú mes a mes vas viendo cuánto te está ayudando indexa, no solo a ahorrar, sino a ganar más dinero por la rentabilidad que te ofrece. Y esto no lo hace todo el mundo. Por ejemplo, mi banco de toda la vida no me dice, <risa> nunca me estaba diciendo un, un, un agregado mensual de cuánto me estaba ayudando a ganar dinero. ¿Vale? Pues es muy importante. Otro caso que me gusta mucho es el caso de Cloudflare. Cloudflare es un servicio que, que, que te permite gestionar las DNS de tu dominio, pero además eh, hace como una capa de seguridad, ¿vale? Se pone como por delante de tu web y te ayuda pues, a cachear la información para que, que necesites menos servidores para dar el mismo servicio y también te, te como que para muchas posibles amenazas y entonces... También a final de mes te mandan un email y donde te resumen, te dicen: Oye, que sepas que este mail, este mes, hemos parado 1550 amenazas en tu sitio. Y además te hemos ahorrado un 23% de ancho de banda te lo ponen muy bonito, y, y así lo que están haciendo es recordándote continuamente el valor que te aportan. De esta forma, tú, eh, la toma de decisión de seguir renovando es muy fácil, porque un servicio de este tipo, que es como muy opaco en el sentido que tú lo contratas y, y no es visible, porque lo que está haciendo es, bueno, parando cosas que no se ven, no amenazas y este tipo de cosas, pues lo que hacen es tangibilizarlo y te transmiten el valor que te están aportando. Si no, seguramente a los X meses me olvidaría de por qué lo he contratado, veo que me están cobrando 9 o 10 euros al mes y lo paro de, de contratar, lo dejo de pagar pues ellos aseguran con estos resúmenes que no voy a dejar de pagarles ¿vale? fijaros que ahora hemos pasado por la fase de compra, la fase de activación, ¿vale? el usuario me ha comprado algo, le ha ayudado a utilizar ese producto o servicio y le ha ayudado a conseguir sus objetivos con esta fase de logro. ¿Vale? Cuando hemos llegado aquí ya entramos en lo que podríamos llamar la fase del fan. Nos quedan dos etapas que, para convertir ese usuario que ya está acostumbrado a usar mi producto o servicio en un fan y vamos a profundizar en las dos. La primera de estas dos, que sería la séptima fase total, sería la fase de adopción. En esta fase, un cliente nos compra. Queremos intentar que ese cliente nos compre de forma recurrente. Es decir, cada vez que tengo una necesidad de, de nuestro vertical, acuda a nosotros. ¿Vale? Por ejemplo, para mí en mi cabeza, si, si tengo que comprar bicicletas, me viene a la cabeza Santa Fixi o Tubalum, que son, que son amigos, ¿no? Pero ya han conseguido que me acuerde de ellos. Para, unas para piñón fijo y otras para bicicleta de, de montaña. Pues. Es, es lo que hay que hacer. Y Amazon, por ejemplo, es una de las cosas que ha conseguido hacer, ya que cada vez que cualquiera de nosotros tenemos que comprar cualquier cosa, muy seguramente pensemos en Amazon como una primera opción para empezar el proceso de compra. En definitiva, aquí lo que tenemos que hacer es generar hábito. Generar el hábito a la gente que venga a comprarnos a nosotros. ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay mil tácticas. A mí me gusta mucho lo que hace Bitport, que Bitport, por ejemplo, utiliza tácticas de descuentos incrementales. Esta táctica de descuentos incrementales lo que hace es que en una semana te envían un email y te dicen «Oye, compra esta semana y te doy el 10% de descuento». Pero no solo eso, sino que si compras esta semana usando este 10% de descuento, desbloqueas un siguiente cupón del 20% para la siguiente semana. Entonces, tú compras, utilizas el 10% y a la semana siguiente te envían otro email. Y te dicen Has desbloqueado ese 20%. Ahora tienes otra semana para comprar utilizando el cupón del 20% de descuento y si lo haces, desbloqueas el de 50% de descuento que te enviaré la semana, siguiente semana. Entonces, lo que articulan con esto es que la gente se acostumbre a todas las semanas a entrar a Bitport a comprar algo para conseguir ese 50% de descuento final. Pero como cuanto más entras, más productos añades al carrito, al final tienen medido que incluso con los descuentos venden muchísimo más. ¿Vale? En su caso pueden ser además muy agresivos en los precios porque venden productos digitales que son fácilmente clonables, no, no, no necesitas enviarlos, pero esta misma táctica se puede utilizar con otros márgenes para cualquier tipo de negocio. Vale. Otro caso que me gusta mucho eh, a este respecto, ¿no? para conseguir costumbre, es lo que, lo que hace la gente de DentalTix. DentalTix es un e-commerce B2B español que vende productos para, para odontólogos, para clínicas odontológicas. Pues hace tiempo lanzaron el DentalTix Pro, que es una herramienta que no tiene nada que ver con su e-commerce, pero que lo que permite es que esas clínicas a las que le venden productos, pues con su herramienta gestionan todo el inventario de productos que tienen o que les pueden faltar vale la idea es muy buena porque lo que hacen es meterse en la cocina. Es decir, con este DentalTix Pro, los sus clientes empiezan a trackear todos los productos que compran y cuando se quedan sin stock, y entonces lo que hace el sistema es avisarles oye, que te queda poco para quedarte sin stock de estos productos. Y evidentemente, que, ¿a qué proveedor recomienda que compres al propio DentalTix? Entonces es como un caballo de Troya que ellos meten en, en sus clientes para conseguir vender más. Y a mí me parece muy potente. La gente de Audible, Audible es el, el servicio de audiolibros de, de Amazon, también de vez en cuando lanza campañas muy orientadas a generar este hábito. Entonces te hacen campañas del tipo, oye, escucha Audible durante cinco días seguidos, escucha algo en Audible durante cinco días seguidos y te voy a dar un código de cinco dólares. Escúchalo durante 10 días seguidos y te doy un código de 10 dólares. Y escúchalo durante 15 días seguidos y te doy un, un código de 15 dólares. Ellos saben que lo que tienen que conseguir es generar hábito. Una vez que un usuario ha utilizado su aplicación 20, 30, 40 días, los que sean, llega un punto en el que se ha acostumbrado y ya, ya coge la inercia de abrirla automáticamente. Por lo que hacen incentivar ese uso. Y en esta parte de generar hábitos, tenemos lo que llamamos los feedback loops. Los feedback loops al final son lo que llamamos bucles de re retroalimentación, que lo que están dirigidos es para generar este hábito en la gente. Y os voy a contar un caso que a mí me ha impactado, que es el caso de Google Maps, que lo que hace a veces es que tú cuando de repente estás en, un, en algún sitio, en un, a mí me pasó en un restaurante, estaba en una hamburguesería, y Google Maps me sacó una notificación y me dijo oye, José Carlos, que sepas, que nadie ha subido una foto de la carta de este de esta hamburguesería y hay gente que bueno que podría estar interesada en conocer esa carta antes de ir. Como yo en ese momento no subía fotos a Google Maps, pero sí que utilizaba Google Maps a veces para, para ver si podía ir a algún sitio a comer, me pareció interesante. Dije, bueno, como yo a veces lo uso no me cuesta nada. Le hice una foto y la subí. Pues a los pocos días me envían un email y me dicen, oye eh, a la gente le gusta la foto que tú has subido. Ha tenido 126 visualizaciones. ¿Por qué no cuando vuelvas a otro sitio subes más fotos? Pues bueno, no sé esto ya se me metió en la cabeza y la siguiente vez que fui a un sitio, a un restaurante, también subí alguna otra foto. Pues con el tiempo me han ido enviando emails, me iban diciendo, oye, este mes has conseguido mil visualizaciones. Me iban haciendo sentir como lo que yo, lo que yo hacía tenía un impacto. Hasta que un día me dijeron, oye, tus fotos han conseguido 10.000 visualizaciones. Y luego mil visualizaciones. Y entonces yo ya he generado un hábito, ¿no? Como he visto que lo que yo hago tiene un impacto en los demás y les puede ayudar, me resulta más fácil acordarme de hacer fotos o de las cartas o de, o de los productos que se venden o de sitios chulos, subirlas a Google Maps y ellos obtienen un beneficio que es el tener más contenido en su plataforma. Y fijaos que ni siquiera me dan un descuento, simplemente me están ayudando a tangibilizar el impacto que tiene lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces... Si con estas herramientas ya hemos conseguido que un usuario adopte nuestro producto o servicio, la última fase, la octava, que es el santo grial del negocio, la fase de promoción. Que es conseguir que nuestros usuarios nos recomienden a sus amigos, a sus amigos, o conocidos, o lo que sea, para traernos más negocio. Al final es un usuario que está contento con nosotros y queremos convertirlo en un prescriptor de nuestra marca para que nos genere más negocio. Para esto, lo que podemos utilizar es el... Eh, a mí me gusta utilizar la técnica del NPS más un sistema de referral marketing. NPS es el, lo que llamamos una métrica, el Net Promoter Score, que básicamente es lo que mide es el nivel de satisfacción de tus clientes. Es una pregunta el que le haces a tus usuarios, que le vienes a decir ¿con qué probabilidad recomendarías mi producto o marca a tus amigos? ¿Vale? Si te responde 8 o 9, estás, no, perdona, si te responde 9 o 10, eh, estás, llama, esos usuarios son promotores, son gente que tiene una alta probabilidad de recomendarte a sus amigos. Si te ponen un 7 o un 8, los llamamos pasivos, que son usuarios que, bueno, que ni están contentos ni descontentos. Y por debajo de 7, lo que le llamamos son detractores, que son usuarios que no han tenido una buena relación con tu marca. La respuesta a esta pregunta ya nos permite separar a los clientes, ¿no? Se en los que están contentos, en los que no están contentos y a los que están en un espacio intermedio. Ya con eso puedo hacer cosas. Además, les puedo pedir que pongan un campito, ¿no? Y digan, ¿por qué? ¿Por qué me has dado esta nota? ¿Por qué me has eh, dado un 9 o 10 o por qué me has puesto una mala nota? Dejas un texto libre para que ellos se puedan explayar y explicarte las cosas. Recoges. Todas esas respuestas las puedes etiquetar y dices, oye, pues esta respuesta tiene que ver con atención al cliente, esta tiene que ver con producto, esta con el departamento Customer Success y acabas teniendo una recopilación de respuestas con etiquetas y si son positivas o negativas, si son promotores o detractores. Aquí sacas mucha muchísima información. Porque por un lado puedes ver cuáles son tus áreas que están en las que lo estás haciendo mejor. Las áreas que estén mejor puntuadas son aquellas en las que tú lo estás haciendo mejor. Y evidentemente también las que los estás haciendo peor y puedes tomar decisiones. ¿vale? Me, pues imagínate que lo que peor estás haciendo es la logística. Puedo leerme todos los comentarios y entender que lo que me están diciendo es que mi proveedor logístico es malo. O que entrega los productos mal. Y puedo tomar una decisión. Pero además lo que tengo son usuarios con su email y, y si estaban contentos o descontentos con cada una de estas áreas por lo tanto imaginaros que tengo usuarios que están descontentos por, por cómo se entregan los productos pues si hago un cambio de proveedor logístico puedo enviar un email a todos esos usuarios y decirles oye hemos escuchado lo que nos has dicho y tú nos dijiste que no estabas contento con cómo entregamos los productos pues hemos cambiado el proveedor y lo hemos hecho por ti fijaos la potencia de este mensaje este mensaje es súper potente y, y, y en el fondo es masivo ¿Vale? Porque se estoy enviando a todos aquellos que han hablado mal de, de esa parte. Pues bueno, en esta, todo esto nos permite segmentar, tom, cambiar cosas de nuestra empresa que no funcionaban bien o que podían mejorarse y utilizar el feedback negativo, transformarlo en una oportunidad de reenganchar a sus usuarios. Luego a los promotores, a los que me han dicho 9 o 10, a los que están contentos, los puedo pasar a mi programa de Member Member o Referral Marketing, que al final es un programa donde le vengo a decir... Oye, recomiéndame a tus amigos y si tu amigo compra, te doy un descuento a ti y un descuento a tu amigo, que puede ser un porcentaje, puede ser una cantidad o puede ser un regalo, Pero al final estoy incentivando a aquellos usuarios que me han dicho que me podrían recomendar, le estoy dando un empujón para que me recomienden, ¿vale? Entonces esto es súper potente. Y con todo esto hemos acabado las fases, ¿vale? Las ocho fases que me llevan un usuario desde que no me conoce hasta que es un promotor de mi marca. Luego nos quedaría, y lo dejaremos para, para otro podcast, para otro día, lo que llamamos los power-ups. Los power-ups son cositas que puedo hacer en cada una de las fases pues para amplificar mi señal, ¿no? para llegar a más usuarios, para multiplicar el valor, que es pues, vender eh, por más dinero o con más margen o vender más cantidad de producto y veremos que hay distintos tipos de tácticas para acelerar el proceso o para lo que llamamos reengage, que es reconectar con los usuarios que se nos han quedado en cada una de las fases. Lo dejo para otro podcast porque, porque bueno da para mucho también, pero que sepáis que también se pueden añadir a todas estas fases. Y esto es un, un poco todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya sido de valor, ¿no? que os aporte, os aporte valor todo esto. Para mí es muy importante que cuando diseñamos un plan de marketing tengamos en cuenta todas estas fases. ¿no? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué acciones vamos a ir haciendo para cada usuario en cada fase para ir avanzando con mayor probabilidad hasta el final? Pensar además que es un funnel de ocho, de ocho tapas, por lo tanto la conversión, cada pequeño porcentaje de conversión que baje en cada tapa al final del proceso va a impactar mucho porque se van acumulando unos con otros. Por lo tanto el, el tener plasmadas las ocho tapas nos va a ayudar a hacer diseñar una estrategia que maximiza saco en nuestras ventas, pero tanto la parte inicial, no todo el proceso hasta la venta, como que luego los, los usuarios le saquen partido para que sean usuarios recurrentes y para que me traigan más clientes. En la página web del podcast, y lo pondré en las notas del, del episodio, tenéis el Customer Experience en Canvas, que es una herramienta que he diseñado con estas ocho fases y que está muy orientada para que vosotros pintéis y diseñéis vuestra propia estrategia para que le sacáis partido a todo esto.